Eh, te quería preguntar, eh, Joaquín, eh, sobre otro tema actualmente muy importante sobre el cual se está debatiendo. Estados Unidos la FED ya ha empezado a hacer algunas declaraciones que hacen eh, en través la posibilidad de subida de tipos en el año, el año que viene, etcétera etcétera eh, Entonces, estoy hablando de la inflación. ¿no? La, la inflación a, a nivel mundial ha crecido en casi todos los países, donde más o menos. Eh, en Estados Unidos, eh, me parece que a, a nivel interanual se habla de un 5,5% de inflación. Eh, en Europa, mm, quizás un poco menos, un pelín menos, depende de los países porque me parece haber leído que Alemania tiene una inflación bastante, bastante elevada, había llegado a tocar el 6%. Entonces, esto de, primero, ¿de qué depende? ¿no? Depende de todo el dinero que se ha puesto en el mercado de, de parte de los bancos centrales, depende de la parada de productiva eh, de, de los países que estaban en pandemia, eh, de, de, de, de, ¿De qué depende? Porque eso de inflación impacta, ¿no? evidentemente, en la economía. Bueno, eh, la, la, la inflación obviamente es un, es, es, es un tema que, que, que a vosotros en general, a los periodistas, lógicamente, es, es, es muy espectacular o, o dan para muchos eh, titulares y, y mi primera reflexión es que, eh, eh, desde el 2008 hasta, hasta el 2019, el, el, el problema que teníamos eh, quizá era la falta de inflación. Estábamos, o sea, la, la, la respuesta a la crisis pues, había sido mucho más pausada y, y, y, y estábamos en, en, en una situación, sobre todo en Europa, muy deflacionaria que para mí es un problema peor que el de la inflación. O sea, era un mundo triste donde no había demanda, donde no se crecía, donde no había proyectos y... y y, y obviamente eh, aquí el, el, el, la respuesta a la, a la crisis ha sido mucho más potente y un efecto secundario ha sido la inflación, pero, pero visto en su contexto, pues yo prefiero, o sea, me, me quedo con, con que tengamos eh, una situación de empleo mucho mejor, que la recuperación haya sido mucho más potente y, eh, bueno, pues si el coste a pagar ha sido pues tener algo más de inflación pues no es agradable pero pienso que es un, un, un mal eh, menor que el, que el que el contrario que teníamos en el, en el pasado D dicho esto eh, yo creo que la inflación eh, eh, se debe a, a muchas cosas que se han alineado digamos a, a, al, al mismo tiempo ¿no? eh, pa para empezar hay un hay un problema de, de cálculo, de efecto base. Cuando eh, nos, nos metieron en, en casa eh, pues todo se paró y si recordáis el precio del petróleo hubo un momento que se fue a negativo porque nadie quería eh, los contenedores llenos de, de, de, de petróleo que estaban en, en, en, los, en, los, en los barcos. Entonces eh, obviamente eh, en cuanto ha vuelto la actividad se ha recuperado los, los, los precios, entonces en muchas cosas hay, hay simplemente un efecto base de unos precios muy deprimidos en el 2021 que ahora pues en el efecto comparación con el 2022 pues suben eh, una, una, una barbaridad, ¿no? entonces esa es una parte de lo que explica la, la, la inflación. Hay, hay otra parte que tiene que ver con... Eh, eh, en, en concreto, una parte relevante de la inflación es, es, es por el aumento de los precios de la, de la energía, ¿no? Eh, entonces, aquí hay una parte de efecto base también, pero hay una parte que tiene que ver con que en, en los últimos años, eh, y más acentuado por todas las políticas ESG de sostenibilidad, pues se ha dejado de invertir en el sector de la energía. O sea, nosotros, eh, los, los, los fondos de inversión, los gestores de, de, de, de, de, de carteras, eh, pues casi estás contraviniendo una ley natural si inviertes en el sector eh, energético. no Entonces esto también es un poco una contradicción porque... Yo que, que creo que hay que hacer una transición energética. Eh, es imposible pasar de, de, de, de los combustibles fósiles a la electrificación de la economía de golpe, entonces tiene que ser una transición eh, más o menos eh, larga. Y, eh, para que el petróleo se mantenga en precios razonables, pues hay que seguir incentivando que se invierta en, en exploración y producción, porque, porque eh, si no, los pozos existentes pues dejan de, de, de, de producir, ¿no? Entonces, eh, eh, hasta ahora, pues, si, si, si queremos... Eh, acelerar el tránsito hacia las energías renovables, eh, pues, pues eso es a costa de, de mayores precios de la, de la energía y, y, y, y problemas como los que estamos eh, viviendo. Entonces, pues aparte del efecto base este que te comentaba, pues en, en el sector de energía estamos viendo las consecuencias de una falta de inversión en el sector en los últimos, en los últimos años que obviamente hace que... que que por, por no haber invertido, pues los precios ahora pues sean, sean más, más, más elevados ¿no? claro. eh, sí. Y luego está el problema de las cadenas de, de, de suministro. O sea, eh, nunca nos habíamos enfrentado en una situación de globalización a un frenazo tan fuerte de la actividad. Entonces, pues eh, cuando se frena la actividad, eh, eh, las cadenas de suministro, el transporte marítimo, pues es una cosa muy compleja que todo está muy sincronizado y si de repente pues los barcos se quedan atascados en un puerto, eh, no hay camiones para bajarlos, se para la producción, se cambian esas rutas, pues volver otra vez a reconstruir esas, esas vías de tráfico marítimo y esas cadenas lleva su tiempo. Entonces, claro, pues, claro. esto también pues, pues, eh, requiere un poco de, de, de tiempo. Entonces, pues como que todo a la vez ha afectado eh, a, a, a la inflación. Adicionalmente, pues obviamente eh, hay unas políticas eh, muy, muy, muy expansivas donde, y a mi juicio de manera correcta, los bancos centrales han preferido eh, recuperar el empleo y darle prioridad a la recuperación del empleo eh, más que a, a frenar la, la, la inflación porque además yo creo que muchos de los problemas que tenemos que del petróleo, de la cadena de suministros, etcétera, etcétera tampoco se solucionan si ahora eh, subimos los tipos a lo bestia y si, eh, y si metemos un frenazo a la, a, la, a la economía o sea que vamos a tener que convivir una temporada con inflaciones más, más, más, más altas pero yo entiendo que que se acabará más o menos reconduciendo el, el, el, el tema. Al final, pues el capitalismo vuelve y se encarga de volver a poner los precios un poco en su sitio si hay un mercado eficiente. Claro. Entonces, tú piensas que esta inflación tiene una parte temporal y una parte, eh, vamos, más de largo, de larga, de largo periodo, ¿no? Eh, me parece de entender. Y, sí. y, por ejemplo, ¿cuánto podría ser? ¿Un 50-50 más o menos? O sea, yo, creo, yo creo que, por ejemplo, en Europa eh, la inflación es muy temporal, o sea, más allá de que pueda durar y el tema de la energía, pues, pues no se va a resolver de manera, de manera inmediata. En Europa al final hay unas fuerzas deflacionistas muy, muy, muy grandes y es muy difícil eh, que, que, que se ancle una inflación eh, elevada, ¿no? eh, en, en Estados Unidos. Eh, la dinámica del mercado laboral es, es, es, es muy distinta también a la europea y además de todos estos factores pues estamos viviendo que, que, que el mercado laboral se está tensionando y aunque todavía no hemos asistido a subidas generalizadas de salarios, la inflación de verdad permanente se produce cuando se meten los salarios de manera generalizada, ¿no? Entonces, pues en Estados Unidos sí que puede haber algo más de riesgo de que la inflación, pues, se, se ancle en unos niveles algo superiores precisamente por este por este factor, ¿no? Pero, bueno, en este mundo eh, de, de deuda en el que vivimos, eh, tampoco, o sea, un poco de inflación... No es necesariamente malo. A lo mejor el 2% de inflación, que era el objetivo que bueno. teníamos antes de, de, de, de esta crisis, pues era un objetivo que cuando las cosas venían mal tenías muy poco margen. A lo mejor hay que acostumbrarse a un poquito más de inflación.